Hola, hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a esta, a esta Masterclass a la que tengo el gusto de haber sido invitada por la señora María Fernanda para Fundación Folpi en Venezuela y para todo el equipo de, de gastronómicos que se viene formando ya desde hace un tiempo. Mi nombre es Germán De Boni, llevo 20 años dedicado a los negocios y a la gastronomía y bueno, en esta oportunidad me han, me han convocado para que podamos hablar de los procesos de estandarización en restaurantes, ¿no? de, de cómo podemos llevar adelante un proceso de estandarización, qué es, en qué nos beneficia. Así que bueno, espero que este, este tiempito que estemos juntos te seas de provecho y que puedas hacer todas las consultas que quieras en el en el grupo de Telegram o comentando el video en, en YouTube o donde lo estés viendo seguramente vas a tener abajo o en algún lado algún medio de contacto conmigo por si tenés dudas, así que bueno, vamos a comenzar entonces esta, esta pequeña clase eh, haciéndonos la pregunta de qué es estandarizar y por qué lo deberíamos hacer en un restaurante, en un bar, en un fast food, en cualquier tipo de negocio en realidad eh, estandarizar es llevar a la mejor expresión posible eh, cada procedimiento, cada operación, cada proceso que se realiza en nuestro negocio, con el fin de que primero sea replicable, lo podamos hacer una y otra vez, que sea más entendible, más simple para el operador, para la persona que lo realiza ¿sí? y que sea eficiente, que logremos a partir de eso mejorar el resultado y mejorar la eficiencia. Estandarizamos para mejorar competitivamente, en referencia al resto del mercado, y para posicionar mejor nuestro negocio, ¿no? sin, sin lugar a dudas. Eh, en una instancia posterior a haber ya estandarizado, podríamos incluso eh, pensar en replicar nuestro negocio, en abrir nuevas unidades de negocio, tomando ese modelo ¿no? de, de negocio que ya hemos logrado estandarizar, unificar criterios y desarrollar procesos que realmente sean eficientes, como decíamos antes. ¿Para qué, para qué nosotros estandarizamos como función? ¿no? Primero que nada para reducir costos, a partir de tener una operación prolija, ordenada, ajustada a las necesidades de la realidad, vamos a, a poder reducir costos. Vamos a optimizar los procesos, esto que venimos hablando y que venimos diciendo. Vamos a poder mejorar los tiempos, al optimizar los procesos, vamos a poder mejorar los resultados. Vamos a ganar velocidad, por tanto, en la operación diaria, no solamente en el despacho de alimentos, sino en toda la operación. En cómo opera nuestro equipo de sala, cómo operan nuestro, nuestros cajeros, adicionistas. ¿no? Cada, cada operario en el restaurante va a mejorar y va a ser más veloz y más eficiente su trabajo obviamente también estandarizamos para facilitar el aprendizaje ¿no? para que cuando entra a la empresa y cuando ingresa a nuestra empresa un nuevo empleado nosotros tengamos un procedimiento ¿no? bien claro de qué es lo primero que le tengo que mostrar cómo lo introduzco a la empresa qué le cuento sobre mi, mi negocio qué va a aprender en cada instancia finalmente cómo se lo va a evaluar para, para que decidamos si queda o no queda en ese puesto de trabajo de forma efectiva. Obviamente vamos a optimizar recursos con esto, ¿no? Vamos a optimizar recursos materiales, vamos a utilizar recursos tecnológicos, vamos a optimizar todos los recursos que tengamos a disposición en nuestra empresa al saber cómo, para qué, en qué momento lo vamos a utilizar. También podemos estandarizar para cumplir objetivos puntuales, ¿no? De subir, por ejemplo, el número de ventas, de mejorar la satisfacción del cliente, de mejorar la el, el estadía de los empleados dentro de nuestra empresa, ¿sí? Podemos buscar y perseguir objetivos muy, muy particulares, los cuales la, estandariz la estandarización nos va a ayudar a concretar. También, obviamente, estandarizamos para innovar. Permanentemente, mientras más claro yo tengo la operación de mi negocio, me es, obviamente, más sencillo poder ir en renovándome, reformándome, reinventándome y estar en un proceso de innovación permanente con mi negocio. Como ya decíamos, también estandarizamos para duplicar el modelo, para esto que hago bien y que me da resultado hoy en este restaurante lo pueda llevar a otro lugar, para trabajar en forma más organizada, para brindar un mismo producto en cuanto a calidad y cantidad una y otra vez, estos platillos que nosotros desarrollamos, estos platos que sean siempre iguales, no que me toca a mí un plato de una forma y el mismo plato a mi, a mi compañero de al lado en la mesa le llega diferente, ¿no? que la calidad siempre y, y, y la percepción del plato sea siempre exactamente la misma. Para facilitar las compras también estandarizamos, ¿no? para decir, bueno, si yo tengo... ¿Un stock eh, definido? ¿Un inventario definido? ¿Un mínimo? ¿Uno de seguridad? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué no? Obviamente estandarizar nos va a facilitar la compra, nos va a permitir comprar más eficientemente, a menor costo, <coughs> incluso, y también para controlar los desperdicios. Y bueno, podríamos seguir haciendo una lista muy larga de todos los beneficios que tiene estandarizar. Estos son solamente algunos, son los principales, los que te quiero contar, porque sé que seguramente ya escuchando estos beneficios estarás pensando en cómo comenzar a estandarizar. Entonces, ¿por dónde empiezo a estandarizar? Y acá viene ya lo importante de la clase, lo que veníamos buscando, y lo que vamos a tomar nota y vamos a empezar a hacer apunte. Para comenzar entonces vamos a, a definir tres instancias claves, tres instancias que siempre deben existir. Primero, definir los procesos que tenemos en nuestro negocio. Segundo, generar manuales, es decir, material gráfico para poder educar y que después controlar que se respete. Tercero, capacitar y evaluar sobre esos procesos, lo cual se va a repetir en el tiempo permanentemente para garantizar que nuestros procesos funcionan correctamente. Si vamos al primer proceso, ¿no? al primer paso, ...a definir esos procesos... ...y ya estamos en operaciones... ...es decir, ya tenemos un negocio funcionando... ...y no lo tenemos muy claro... ...yo recomiendo una estrategia... ...que yo he llamado a lo largo de los años... ...la entrevista del equipo... ...ahora te voy a contar un poquito más de eso... ...pero voy a hacer un paréntesis... ...si vos estás operando tu ...no tenés un negocio... ...estás emprendiendo... ...querés buscar emprender y arrancar... ...con manuales de operaciones y demás... ...bueno... déjame un mensaje porque tenemos un kit con manuales de ejemplo que te quiero regalar para que los puedas ver, son solamente de ejemplo, son una guía inicial que te va a servir para que vos lo puedas modificar y adaptar a tu idea de negocio. Dicho esto, volvamos al caso de que vos ya estés operando tu negocio, que ya tengas tu negocio y que quieras ¿no? empezar a estandarizar. Bueno, la, prim la primera estrategia que te voy a contar es esta de la entrevista del equipo. Vos me dirás, ¿entrevista? ¿Qué entrevista? ¿Para qué entrevistarme yo? con el equipo. Bueno, lo importante es que sepas que vas a tener que hacer este trabajo con cada uno de tus empleados, con todos, absolutamente todos, desde el que lava platos hasta el que cocina, el que atiende la caja, el camarero en el salón, todos los empleados de tu restaurante tienen que ser entrevistados y tenés que tomar papel, lápiz, ¿sí? y comenzar tu entrevista anotando hasta el último detalle de lo que te voy a contar ahora. La primera pregunta que le vas a hacer al empleado y la clave que se desarrolla todo es ¿Cómo es un día en tu trabajo en nuestra empresa? Entonces vamos a escuchar a ese empleado y le vamos a preguntar que nos cuente ¿Cómo es su día desde que entra a la empresa? ¿Va llegando, caminando, con su bolsito, con su uniforme, cómo llega? ¿Cómo empieza su día desde que abre la puerta y entra a la empresa? Y nos va a tener que contar todo, ¿no? cuándo se va a cambiar, dónde se va a cambiar, cuánto tiempo utiliza para cambiarse, qué pasa después de que se cambia, ¿No? si demoro 5, 10, 15, 25 minutos en cambiarme. ¿no? Simplemente vamos a preguntar y vamos a tomar nota. Esta no es una instancia para que cuestionen nada, no es una instancia para que ustedes revisen nada con el empleado, no, no, no, no. Simplemente tomo nota de todo lo que me dice. Sale del vestuario, ¿qué hace? ¿No? Si entró a la mañana, va a desayunar, no va a desayunar. Si entró a la tarde, noche, lo mismo. Tiene una merienda, un almuerzo. Bueno, entra a trabajar a su puesto de trabajo. ¿Dónde está su puesto de trabajo? Que él nos cuente qué son las primeras actividades que hace. Pregunta lo que tiene que hacer. Tiene una lista para ir a revisar y empieza a hacer tarea. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuánto tiempo más o menos le lleva cada cosa? ¿no? cada tarea entonces tomo nota tomo nota y tomo nota y tomo nota y tomo nota hago lo mismo con todos los empleados germán tengo tres cocineros bueno los tres porque lo que nosotros buscamos acá es empezar a detectar cuáles son los procesos que hace cada quien para después analizarlos y ver si son óptimos o no si yo tengo tres cocineros, tal vez hay muchas tareas que ninguno de los tres cocineros está haciendo y hay tareas que los tres cocineros hacen repetido. Entonces tengo que estar atento a eso, pero simplemente en esta etapa tomo nota, tomo nota con todos y cada uno de los empleados. Una vez que terminé de tomar nota, de hacer estas entrevistas, que me van a servir muchísimo para con conocer a mi equipo si es que no lo conozco y ver lo que hacen, ¿no? O creo que sé lo que hacen y después descubro que no sé lo que hacen o que tal vez ni ellos mismos sepan bien qué es lo que tienen que hacer, ahí me voy a poner a iniciar el segundo paso que es el desarrollo de los manuales. Entonces ahí sí voy a revisar yo todos los procesos, me puedo buscar un compañero, un colaborador, alguien que tenga más experiencia, y va, ahí voy a revisar, bueno, mira, se toman 20 minutos para cambiarse cuando llegan, tal vez en mucho tiempo, deberíamos darle 10 minutos, listo, en el manual... ¿No? Cuando yo escribo el ingreso a la empresa voy a colocar ese proceso optimizado, mejorado, ¿no? practicado y corroborado de ser posible. ¿Se pueden cambiar en 10 minutos? Bueno, sí se pueden, listo, lo anoto. Y así voy avanzando de nuevo, uno por uno los procesos, para que no me falte nada. Donde yo vea que me falte algo tengo que incorporar un proceso, lo tengo que hacer claramente para que la persona lo pueda realizar simplemente leyendo mi manual ¿no? y aprenderlo simplemente leyendo mi manual, más allá de que después pongamos una persona que lo explique y me voy a tomar el trabajo de escribir todos esos manuales cuando ya tengo los manuales viene el proceso de capacitación y de evaluación entonces yo lo que acá recomiendo es no hacerlo todo junto, con todos los empleados todos juntos ¿no? sino que elegir un área decir bueno hoy voy a empezar por la sala entonces le voy a dar los manuales de la sala y se los voy a explicar, se los voy a contar, los vamos a practicar Le voy a dar una semana, 10 días para evaluar qué pasó Si tengo que corregir algo en los manuales producto de esa práctica, ¿no? de esa revisión Puedo aprovechar y lo puedo corregir y ya después de 10, 15 días tener una versión final de mi manual de sala para pasar a otra área a la cocina, a la administración, a lo que sea, voy a ir uno por uno, ¿sí? haciendo estos procesos, capacitando y evaluando y después a lo largo del tiempo, cada vez que entra un empleado nuevo, esto lo voy a repetir con ese empleado nuevo lo voy a capacitar, le voy a dar un tiempo de adaptación, de inducción y después lo voy a evaluar a ver si realmente cumple con todos los procedimientos o no y aún a mi personal antiguo, también lo tengo que evaluar a lo largo del tiempo para ver si lo sigue respetando. Si no, lo va a hacer por un tiempo, después lo va a dejar de hacer y ahí vamos a tener problemas. ¿Qué manuales sí o sí recomiendo yo que generes? Bueno, Primero, manual de bienvenida a la empresa. ¿sí? Tenemos que hacer un manual en el cual nosotros le demos la bienvenida al empleado con una pequeña carta, le contemos de qué va nuestra empresa... ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿Cuál es nuestro concepto? ¿Qué productos y servicios brindamos? ¿Cuáles son los valores que nosotros buscamos respetar? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra misión, nuestra visión de negocio para el cliente? ¿Qué le queremos entregar al cliente? ¿Qué le queremos regalar al mundo? ¿Y qué queremos ser como empresa? Pero es muy clave esto porque si nosotros de entrada no, no, no comentamos, por ejemplo, los valores con el empleado y después el empleado no los comparte vamos a perder mucho tiempo hasta que decidamos desvincular a esa persona porque no comparte esos valores ahora si yo de entrada soy claro en esto y le digo, mira nosotros acá, para nosotros la higiene y la seguridad de los alimentos es primordial es un, es, es un valor que nosotros no negociamos Y yo tengo una persona que es prolija que viene desarreglada que es sucia no, de entrada lo, nos vamos a a poner en la situación de decir, bueno, ¿te adaptas o no sirve que estés en nuestra empresa? Si no, a lo largo del tiempo, si yo no lo aclaré de entrada, es como que la, el person, el empleado se puede hacer el distraído y no sé qué. ¿Sí? Así que bueno, prestar especial atención a eso en manual de bienvenida. Le puedo poner los datos de la empresa, dónde está ubicada. Si tengo más de un local, poner la ubicación de los diferentes locales, aunque esté no crean... Hay muchos empleados que trabajan en este y no saben dónde queda este o ni siquiera saben que existía este otro, ¿no? Porque están en su mundo y es bueno que conozcan la dimensión de nuestro negocio si es que tenemos más de un eh, local comercial. Y también es muy importante que aclaremos, ¿sí? En este manual de bienvenida... Eh, los medios de contacto con cada uno, ¿sí? los medios de contacto que va a poder utilizar con sus compañeros, con sus superiores, con la gerencia, con los propietarios, llegado el caso, con el que sea. Si se van a contactar por mail, por whatsapp, por teléfono, es bueno aclararlo en el manual de bienvenida para que esa persona ya no tenga dudas al respecto de eso. Bueno, el siguiente manual entonces que deberíamos empezar a pensar que es clave, clave, clave, ¿no? Porque sin, sin este después hay muchos problemas es el manual de puestos y funciones es decir, un manual en donde indiquemos cada puesto cada función del personal <coughs> bien detalladamente, ¿sí? Tenemos que tener el organigrama de nuestra empresa claramente en este manual, ¿no? eh, Bien diseñado, con un dibujito colorido, ¿no? Donde, donde va cada jerarquía, ¿no? Si yo tengo cocina, el jefe de cocina segundo de cocina cocinero, ayudante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, lo mismo con la sala, con las gerencias. Tengo que armar mi organigrama para que todo el mundo sepa dónde va cada cosa y, y dónde está él ubicado dentro de este, de este organigrama de nuestra organización. Y después de escribir, cada puesto y las funciones de cada puesto. Y acá aclaro que son funciones, no son tareas, ¿Sí? Yo no le voy a decir, tenés que pelar huevos, no, no función, su función es elaborar los productos alimenticios, ¿no? participar del de desarrollo de la producción de alimentos, ¿no? eh, retirar eh, los residuos, gran problema generalmente en las cocinas, ¿no? que aquí nadie saca la basura, nadie saca los residuos, queda ahí, bueno funciones de cada puesto en cocina, en sala en, de nuevo, en cada lugar cuáles son los, lo, las funciones de ese puesto aunque sean ideales y hoy no las estemos realizando porque a lo mejor por alguna cuestión operativa o de presupuesto, lo que sea hay algunas tareas que no las realizamos pero que tenemos claro que en poco tiempo las vamos a estar realizando yo las pondría igual para que quede ya sentado en nuestro manual ¿no? por ejemplo eh, eh, si yo tengo que eh, realizar alguna tarea X o Y en otra área, colaborar con otro sector, ¿no? Eh, tiene que ir aclarado. Cada puesto, cada puesto con sus funciones. ¿Qué hace un jefe de cocina, Germán? Bueno, ahí le pongo todos los detalles. Si va a tener que capacitar, aunque hoy no sea su, su tarea principal, la tengo que poner, porque seguramente cuando venga un empleado nuevo a mi negocio va a tener que capacitar. Si tiene que hacer fichas técnicas, aunque hoy no tenga fichas técnicas hechas o recetas, lo tengo que poner como su función, porque en algún momento lo va a tener que hacer. ¿Sí? Entonces tengo que detallar puestos y funciones claramente, repito de nuevo, no operación, sino función. Hasta ahora no hemos visto nada puntualmente de operación de cada cargo, sino de la esencia. ¿no? Le damos la bienvenida, describimos los puestos y funciones en la empresa... Y el tercer manual es el reglamento interno, súper importante también para que la gente cumpla las regulaciones Y acá tampoco hablamos de tarea sino de regulaciones ¿Qué se puede hacer en mi, en mi empresa? ¿Qué no se puede hacer en mi empresa? Si hay sanciones, cuáles hay sanciones, cuándo, y cómo y por qué Horarios de ingreso, horarios de egreso, la forma de venir presentado Cuestiones de la higiene, ¿sí? Todas esas cosas van a ir a un reglamento, ¿no? el uso de los celulares, cómo es, si, sí, no, cuándo, todo eso va a ir al reglamento. ¿sí? Para así después ya empezar a entrar en los manuales de operaciones, donde ahí sí vamos a utilizar la información de la entrevista y vamos a hacer el manual de operaciones de cada uno de los puestos. Voy a hacer uno para el cocinero, uno para el ayudante, uno para el jefe de cocina, uno para el steward, voy a hacer un manual para cada uno de esos cargos, ¿sí? detallando lo más posible la operación, qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuál es el resultado final que yo espero, ¿No? cortar tomate, bueno, cuánto tomate tengo que cortar para un servicio, dónde lo tengo que guardar, ¿Sí? tengo que describir la operación, cómo rotulo ese contenedor, ¿Sí? todo, todo. Lo, lo más detallado posible y Voy a hacer manuales de operaciones para cocina, para sala, pero también para otras áreas. Puedo hacer manual de operación para el cajero, para el, el, el empleado que hace domicilio. Si tengo delivery o domicilio, bueno, también puedo hacer los manuales ahí. Puedo hacer manuales para personas que se puedan estar ocupando del marketing, ¿no? del, del marketing y las redes sociales. Manuales para las personas que hacen administración en mi negocio. ¿sí? Tengo que estandarizar todos los procesos posibles, ¿no? si la administración tiene que liquidar los sueldos, los jornales en una determinada fecha, cómo los va a pagar, ¿sí? de dónde va a sacar el dinero en fin, tengo que ir estandarizando todos todo, todo esos procesos en los manuales como les decía, para los que quieran tener alguna idea, va a haber algunos manuales de ejemplo que les puedo regalar dejando su comentario ¿sí? en el canal de YouTube se los pasamos o entrando a en nuestra comunidad en Telegram. Se los pasamos, pero son solo de ejemplo y son solo algunos Porque cada empresa tiene su vida propia, su identidad propia. Y puede requerir de más o de menos manuales. ¿sí? Una vez que ya lo tengo a eso, obviamente tengo que capacitar al personal. Me tengo que sentar con él. Primero, leerle, mostrarle el manual de bienvenida. Asegurarme de que entendieron todo lo que dice. Esto de los valores, de la cultura de la empresa, lo que buscamos. Luego describir de puestos y funciones hasta podemos hacer un juego bueno mira este qué le toca esta tarea quién le toca ¿A esta otra quién no y ver si saben realmente cuáles son sus tareas y cuáles no y a partir de eso poder empezar a trabajar en clarificar esas tareas sí final después de eso el reglamento comunicar el reglamento es buena idea que tengan que firmarnos el reglamento como para garantizar que prestaron atención, que lo entienden y que saben las regulaciones que tienen que cumplir y luego pasar a los manuales de operaciones donde los vamos a comentar y donde va a haber un encargado de cada área que se va a ocupar de que se, se entienda cada función y que se realice de esa forma, para darle así unos 10-15 días de prueba, error, corrección y finalmente seguimiento permanente de que se cumpla, seguimiento permanente de que se cumpla Llegado a este punto se puede preguntar, bueno, hay algo más Germán que sea importante para hacer esto Yo les diría una, una, alguna recomendación rápida, no comiencen a estandarizar Si no tienen idea por dónde comenzar a estandarizar, en la cocina por ejemplo Es una buena idea empezar por el manual de recetas, por el libro de recetas Es decir, fichas técnicas, gramaje, sí gramaje de cada plato Proceso de elaboración de cada plato, foto de cada plato, eso me va a ir dando ideas de los procedimientos en la cocina. Una clara idea. Eh, yo siempre digo, hacerlo de menos a más con laboratorio, experimentar. Si yo quiero hacer un huevo cocido, seguramente tengo cinco cocineros y los cinco me van a decir que se hace de una forma diferente. A lo mejor no en la técnica, pero sí seguramente en el tiempo de cocción. Entonces no es que haya uno mal y otro bien, simplemente que... Hay que definir cuál es mi, mi concepto del, del huevo cocido y cómo lo quiero yo, para que salga igual. Entonces ahí voy a ir definiendo claramente los procesos, los tiempos de cocción, la forma de elaboración, para ir poniéndolo en mi libro de receta y después que lo tengo en mi libro de receta va a pasar a ser un proceso en el manual. Entonces pueden comenzar, ¿sí? pueden comenzar con eso, tienen un... Trabajo lindo, interesante, intenso Que lo pueden hacer en equipo Participando con su equipo ¿sí? De nuevo, si necesitan un modelo de fichas técnicas en blanco Porque no tienen, nos lo pueden pedir Se lo podemos pasar También lo podemos pasar por la comunidad en Telegram ¿sí? eh, Para que empiecen a trabajar A partir de la, de la formulación de sus recetas De sus platillos En cuáles son los procesos que son necesarios Y qué personal en el equipo los tiene que desarrollar. De ahí obviamente van a poder trabajar costos y un montón de cosas, pero lo importante es que empiecen a entender a partir de la elaboración de un libro de recetas cuáles son los procedimientos en la cocina. Pasamos a la sala, bueno, no tenemos receta, pero sí podemos hacer procedimientos de cómo se, cómo se debe montar una mesa, cómo se debe vestir, cómo se prepara, si tengo islas de servicio donde yo tengo cosas ya platos limpios, copas, cubiertos, petit menage, todo ordenadito, bueno, cómo se arma eso, cómo se debe medir, qué cantidades ¿sí? eh, hay de cada uno, ¿sí? para, para saber si, si tengo todo lo que tengo que tener y a partir de ahí definir estos procesos, ¿sí? definir estos procesos eh, que son clave en la sala, también definir, definir procesos de atención al cliente, en, en la mesa, por teléfono, por WhatsApp, si uso WhatsApp para vender. Todo tiene que estar definido, todo tiene que estar definido, ¿sí? todo tiene que estar definido con un paso a paso, no podemos fallar en eso y lo podemos revisar y ver que funcione, que sea eficiente, una llamada, recibir una llamada para un pedido de delivery ¿sí? o de domicilio me tiene que llevar un minuto 20, un minuto 30, entonces yo tengo que decir al empleado cómo tiene que hacer el paso a paso para que esa llamada realmente se haga en ese tiempo y sea eficiente, qué tiene que sugerir, qué puede sugerir, qué no, cómo hacer más rápido, ¿sí? Finalmente, para que todo salga bien y todo esté protocolizado y todo sea avanzado. ¿Qué les recomiendo en operación? Utilizar checklist. Utilizar checklist, listas de tareas, ¿sí? Listas de tareas que puedan hacer, que puedan realizar... Ponerlas en lugares visibles para que el personal las, las, las, las pueda corroborar. Es ¿sí? decir, bueno, hago toda una lista de producción, entonces todos los procesos de producción fría, caliente, aderezo, condimentos, bueno, los tengo todos en una lista, la puedo pegar en una pared ¿no? y a partir de ahí ir marcando qué cosas se hicieron y qué cosas no. Sí, podemos trabajar muchísimo en, en, en el tema de las listas de, de verificación tanto en la cocina como en la sala como en otras áreas para garantizar que esos procedimientos se, se cumplan ¿no? y tener un, un mecanismo de control eh, y poder hacerlo así que bueno, con esto vamos a ir cerrando con esto vamos a ir cerrando les recuerdo que eh, en Germán de Boni tenemos un curso de gerencia gastronómica en la que hablamos de estos temas y de muchísimos otros más pero fórmense, fórmense en la, en la gerencia, fórmense en la gestión y anímense al proceso de estandarizar porque aunque sea de a poco aunque le lleve un año, un año y medio, dos años de estandarizar los procesos de su negocio van a haber infinidad, infinidad de cosas positivas que salen a partir de ahí así que los animo a que lo hagan, que se pongan con esto si tienen dudas, que consulten, que aprovechemos este evento internacional que está realizando desde Venezuela la Fundación Folpi y que sigamos en contacto, que no perdamos el contacto para poder seguir todos los días haciendo de la gastronomía un, un negocio un poquito mejor, un negocio un poquito más feliz y un negocio un poquito más productivo. Les mando un abrazo grande aquí desde Argentina Espero que nos veamos pronto y siempre un gusto poder participar con estos pequeños aportes que espero que les sirvan y que también después los puedan ver a través de las redes sociales e internet. Chau, chao.